¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo el nuevo evento de Armaruch y Cerulex. Os voy a traer cuál va a ser el mejor Pokémon para derrotarlos y además te lo voy a regalar como siempre claro que sí así que sin más dilación vamos a darle caña lo primero compañeros es ver qué es lo que nos trae este evento nos van a traer durante este fin de semana justo ahora mismo estamos a 4 de febrero pues hoy y mañana son los únicos días que tenemos para farmear aunque por si no lo sabéis mientras no os conectéis a internet otra vez vais a poder tener el evento todo el tiempo que queráis vale una vez ha pasado el evento y os conectáis. A internet, plasca plas, se te quita lo que viene siendo, pues eso, las incursiones de Armaruch y Cerulets. Estos son los que nos van a salir, ¿vale? Nos van a salir de 4 y de 5 estrellas. Cada Pokémon es exclusivo de una versión. En mi caso, que tengo Pokémon Escarlata, el único que me va a aparecer es Armaruch. Y en el caso de Pokémon Púrpura va a ser Cerulets, ¿de acuerdo? Eh, tenemos las de 4 estrellas que las vais a pasar con el Nepe, chicos, porque a nivel 45, obviamente, la vais a pasar con cualquier Pokémon. Y a nivel 75 ya empieza a complicarse un poquito, ¿vale? De hecho, vais a ver el moveset que tienen. Tiene, en el caso de Armarus, tiene Armor Cannon, Expanding Force, Energibola, ¿ok? Taunt y Sunny Day y Calm Mind, que bueno, Sunny Day para poner el el sol y pegar con armor canon que flipas y Mind para boostearse mucho y cuidado porque esto se puede complicar, pero os voy a enseñar un Pokémon que lo va a reventar pero que flipas, y Cerulex tendría por su parte Bitter Blade, el Pokémon el ataque característico, Shadow Cloud, Night Slash, ataque tipo siniestro Willow Wisp, Sunny Day y Swords Dance, ¿vale? Este Pokémon es el que veo un poquito más complicado por ese Swords Dance, por ese Nice Slash que puede ser eh, crítico, pero chicos, de verdad, los Pokémon que os voy a enseñar son verdaderamente brutales ¿Y qué recompensas nos dan? Os preguntaréis, pues bueno, tenéis un montón de cosas, pero sobre todo vais a tener cosas relacionadas con la pasta. Yo para mí eso es lo que me interesa. Hay un montón de caramelos que vais a poder vender, caramelos L, XL, W, de todo, pepitas, una barbaridad. Tenéis también por aquí cápsulas habilidad, que no es lo mismo que el parche, pero te puede servir y la verdad es que es muy útil. Sinceramente, un 2% de las veces... Importantísimo chicos, importantísimo Y nada, una vez analizados estos Pokémon Ahora sí, vámonos a la consola Y os voy a enseñar los Pokémon que los van Vamos a explicar pues aquí estamos compañeros y antes de nada os quería recordar que si queréis farmear aún más objetos de este Armaruch y este Cerulech, lo que yo os recomiendo es que uséis los bocadillos de Tera Incursión nivel 2 que tenéis en este vídeo de aquí donde os enseñé a farmear especias ocultas. Si usáis esos bocadillos lo más probable es que os dropeen más cápsulas de habilidad, más eh, piedras de estas, más caramelos raros y todo lo que queráis, ¿vale? Pero yo os dejo el vídeo porque... Porque no quiero repetirlo en cada vídeo de incursiones, ¿vale? Bueno, ¿cuál sería la manera de conseguir estas incursiones? Por si hay alguien que no lo sabe, lo voy a repetir, eso sí, porque es muy rápido. Nos tenemos que ir al Poke Portal, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la sección de... Eh, regalo misterioso, una vez entráis aquí, le, le dais a recibir noticias del Portal. esto os va a conectar a internet y ahí es cuando van a empezar a aparecer estas incursiones en tu juego, que ya me veo alguno diciendo, oye, eco, que no me salen, hermano, haz esto, ¿vale? Una vez te sale este carterito ya estaría, ahora ya no lo tienes que volver a hacer, ya van a estar saliendo constantemente hasta que... ...te vuelvas a conectar a Internet. Por tanto, si quieres seguir farmeándolos de aquí al lunes, el martes o, o toda la semana... ...pues no te conectes a Internet y Santas Pascuas. Y una vez hecho esto, chicos, ¿cuáles son los Pokémon? Bueno, primero, ¿cuáles son las raids? Pues muy sencillo, chicos, abrís el mapa y las raids que veáis que tienen... Este aura eléctrica, ¿vale? No tienen por qué ser negras, porque no lo son. Son de, pues, el tipo que toque, en este caso, eléctrico. ¿Veis que este tipo eléctrico tiene rayos y este tipo eléctrico de aquí no? Pues ya sabéis, esto es un armaruch o un cerulech. Vámonos para allá corriendo y mientras... Bueno, gracias, porque hay un Floet que... Hola, por favor, dejadme montar en mi Coraidon. Gracias. Ahí estamos, nos vamos corriendo a nuestra raid y os voy a enseñar cuáles son los Pokémon que van a vencer a Armaruts y Cerulech de la mejor manera. Si sois un poco avispados ya los habréis visto porque obviamente ya se han visto y vamos a hablar con la raid para ver... Eh... Si es Armaruch, vale, sí, obviamente tenía que ser Armaruch, en este caso de 5 estrellas, que es el que nos interesa. Pero, ¿qué Pokémon vamos a utilizar para vencerle? Pues muy sencillo, chicos, tenéis aquí a los dos Pokémon que creo que son los mejores, con diferencia para derrotarlos, y os voy a explicar por qué. Empezamos con Hundum, que tenemos aquí con su Cascabel Concha, una, un objeto que nos va a permitir recuperar vida, obviamente yo lo tengo a nivel 100, pero mmm, a nivel 100 y a nivel 70 y 80 os va a servir, ¿vale? Lo digo por si no lo tenéis al nivel 100. Pero que sepáis que yo os lo reparto, lo tenéis, entráis a mi servidor de Discord y yo os regalo estos Pokémon sin ningún tipo de problema. ¿Por qué Hundum? Pues obviamente, como habéis visto, los ataques de eh, Armaruchi y Cerulet son fuego, que no le afecta por su habilidad absorbe fuego, es tipo psíquico, tampoco, o sea, es tipo siniestro y los ataques tipo psíquico de Armaruch tampoco le afectan y el energía bola de Armaruch, pues obviamente le va a quitar un pedo, ¿no? Luego, eh, Cerulex le pasa un poco de lo mismo, le pega por siniestro, por fantasma y por fuego, todo lo resiste, por tanto este Pokémon es más que clave para poder derrotarlo. Y luego tenemos aquí el set de movimientos que ya es definitivo. Que tiene Calmine, el Armaruch, que tiene Swordsdance el Cerulets, me da igual. Le voy a tirar una pedazo de mofa que le voy a dejar que no va a poder bustearse, básicamente. Y luego ya consiste en simplemente tirarse maquinación todo el rato, bustearte todo lo que puedas y empezar a spamearle bomba lodo o pulso umbrío según el teratipo que tenga. Porque esta es otra, no tiene un teratipo fijo, en este caso que es tipo eléctrico, pues da igual, le pegaría siempre con pulso umbrío. Pero si por lo que fuera el armaruch o el cerulech es teratipo siniestro, pues le pegamos con bomba lodo. Si es tipo lucha, le pegamos con bomba lodo, con Obviamente, si resiste el siniestro, pues le pegas como un balodo que nunca va a resistir los dos tipos a la vez, ¿de acuerdo? Y este sería el set. Obviamente, eh, os voy a enseñar básicamente cómo lo tengo de pildeado. Me voy a, a quitar un poquito porque la verdad es que ocupo toda la maldita pantalla. Como veis, le tengo full en PS y full en ataque especial. Con naturaleza modesta, ¿vale? Que eso es para que lo sepáis, poderoso ataque especial para pegar muchísimo y PS para que resista pues un poquito tanto el ataque físico como el ataque especial, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos pues el otro Pokémon que es nuestro amigo el Farigira, ¿vale? También le podéis poner el Cascabel Concha para recuperar vida cada vez que le peguemos y este también Tera tipo normal para pegar mucho más con este... Eh, stab de tipo normal, con los movimientos Maquinación, Bozarrón, Bola Sombra y, bueno, e eh, Intercambio <risa> Intercambio diréis, ¿para qué quieres Intercambio? Hermanos, Intercambio es el mejor ataque que le puedes poner a farira para resistir ese ataque de tipo Fuego que nos va a hacer Porque obviamente ya sabéis que Arbaruch y Cerulets tienen la habilidad eh, de absorbe fuego Por tanto si te la pones tú Ya no te va a afectar el tipo fuego Como eres tipo normal, el tipo fantasma Tampoco te da, y el psíquico Lo resistes, y lo único que te podría Pegar a lo mejor es el energibola Del armaruch, pero tienes la habilidad Herbívoro, que te bustea el ataque, eso da un poco igual Pero evita que te pueda pegar por el ataque. Por el ataque de planta, básicamente. El único ataque que sí que te tienes que preocupar sería el de Armaruch. El de, perdón, el de Cerulech, el de tipo siniestro. Pero por eso considero que es un poquito mejor. Digamos, eh, este, el Hundum. Que el Farigira. ¿Vale? Yo creo que. Si lo analizamos un poco. Veo al, al este más sólido, al Hundum, que al Farigiraf, Pero bueno, al que le haga ilusión jugar con Farigiraf, Sobre todo contra Armaruch, lo vais a tener muy pero que muy sencillo Y la estrategia es igual, pegarle con voz a Ron siempre que puedas Que al fin y al cabo es el movimiento característico por esta Y si ves que es tipo fantasma, que no le puedes pegar con voz a Ron, Pues le pegas con bola sombra, o si es tipo roca, tipo acero Pues es mejor pegarle obviamente con bola sombra, ¿vale? vale y sin más, este sería el moveset. Como veis, también le he puesto modesto y en este caso le he puesto sin mucho ataque especial. Básicamente, he distribuido en las dos defensas porque como no es un Pokémon que resista especialmente pues el tipo siniestro, por ejemplo, de, Armaru de, perdón, de Cerulets, pues bueno, le he puesto un poquito equilibrado, ¿vale? Pero aquí lo podéis distribuir un poco como queráis. Si le queréis poner más ataque especial y más defensa, también lo podéis hacer... Lo que os dé la gana, compañeros, que para eso es Pokémon y se puede bildear como nos apetezca, ¿de acuerdo? Y ya estaría, estos serían los dos Pokémon interesantes. Antes de nada os tengo que decir que, vamos a ver, si eres de Pokémon Escarlata o Pokémon Púrpura y quieres conseguir el otro, simplemente te vas al Poképortal y obviamente te vas a buscar una incursión. Es así de sencillo, pues le das a Tera Incursión y seguro que hay un montón de gente hosteando pues esas Tera Incursiones, tanto de Armaruts como Cerulech. Me conecto a Internet, le damos ahí al botón L, y una vez se conecte me va a aparecer todas las Tera Incursiones pues, que están disponibles en línea. ¿no? Vamos a ver que se resete esto, y dime que hay alguna y no me vas a dejar mal. Dime que hay alguna de Cerulech. bueno, bueno, bueno, bueno, dos de Cerulech, una de Armaruts, chicos, un dito, Tera Incursiones de 7, perdón, de 6 estrellas, hay todo lo que queráis compañeros Y nada, obviamente la estrategia chicos es la siguiente, no la voy a ni hacer en cámara porque creo que no hace ni, ni falta Es con Hundum, lo primero que tenéis que tirar es el Taunt, siempre el Taunt, vale, importantísimo, la mofa Y con faridraf el intercambio porque si no el tipo fuego sí que os va a hacer mucha pupa al, al ir por Stab Es un ataque que habrá que tener en cuenta, vale y ya estaría. Con esto, chicos, vais a farmear las que alucinas. Y si quieres uno de estos dos Pokémon en Shiny, vente a mi servidor de Discord, que lo voy a regalar durante hoy y mañana, pues eso, en distintos momentos del día. Así que, pásate y aponte el rol de repartos y te vas a enterar de absolutamente... Todo. Y ya estaría compañeros, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os sirva y que farmeéis muchísimo de todo, de todo lo que dropean estas teleincursiones y sin más nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.